Al segundo, que no que me ya, hagas esa cara. Ya casi no tenemos. Oficialmente no tenemos y existe la posibilidad de remontada. Puebla perdió tres goles por cero. Contra el equipo el de Santos Laguna en Torreón vendrá la vuelta el día de hoy. Ayer, por cierto, serenata para los jugadores camoteros en la Angelópolis. A tratar de regresar entonces a una final donde no están en principio de los 90. Bueno, pues el discurso sin duda que en nuestra mente, en la mente del plantel, la serie va a 0-0. Eh, es importante ir a Puebla a, a proponer nuestro estilo de juego, eh, sabemos que tenemos una, una buena ventaja, pero no es definitoria, entonces necesitamos ir a Puebla a buscar obviamente los goles, a buscar eh, cerrar la, la fase con una victoria, y bueno, bien concentrados y con, con mucho entusiasmo de, de poder hacer un buen partido. Este, pues mira, la, la realidad que, primero que nada, muy contentos por el resultado, ¿no? En, en el partido de ida. Obviamente, en el análisis de, del partido, pues, nos dimos cuenta de, de muchos errores que hubo, sobre todo en, en, en, en la parte defensiva, en temas de concentración y en temas de, eh, en, en pequeños detalles que realmente pueden hacer la diferencia en, en esta fase, eh, afortunadamente nos fuimos con el arco en cero, que eso también es muy importante hoy en día en la liguilla pero bueno eh, ya sabemos lo que tenemos que pulir ya sabemos qué es lo que vamos a hacer el domingo y qué es lo que va a proponer Santos ¿no? en, en el Cuauhtémoc, que, que va a ser lo mismo eh, la misma intensidad, el mismo pressing, obviamente buscar los goles, que es lo que más nos interesa eh, para este partido y y cerrar la, la fase de, de buena manera y obviamente con mucha humildad y mucho esfuerzo gan ganarle la Serie a Puebla. Se une a esta edición de Sports Center el último hombre en llevar a Puebla a una instancia de semifinales antes de que lo hiciera Alarcamón. Chelis, te quiero llevar a ese 2009 porque cuando tú llegaste a semifinales con Puebla también requerías de una remontada en el partido de vuelta, en esa ocasión como visitante. ¿Qué se tiene que decir? ¿Cuál tiene que ser el mensaje en el vestuario antes de un partido que luce tan complicado? Buenas tardes, señor Toños. Mira, simplemente recordar, tener memoria el por qué estás ahí. Lo, algo malo que pudiste haber hecho e implorar que, que tengas ese mismo juego para, para, para repetirlo no es, que, es que no hay más no hay, no hay mayor aliciente que estar a un paso de una final y entonces yo creo que no hay que componer nada Puebla sale con este marcador por lo bien que juega Santos y porque Puebla no tuvo tino de tantas y tantas oportunidades ¿cuántas? más que Santos y entonces Seguir apostando por esto, antes del minuto 20 tiene que caer el primero y lo que te va a dar a ti para arriba, Puebla, le va a dar para abajo a Santos y van a empezar a, a, a, a estar nerviosos. Pero sí, necesitamos un gol antes del minuto 20. Ya lo dijo Acevedo, hemos, tenemos que pulir tantos errores que hicimos en defensa. Santos no se defiende bien, Santos se defiende cuando ataca. Pero ataca constantemente y ataca vertical, no ataca en posición de pelota. Y eso al Puebla le beneficia. Ese 2009, por cierto, arrancó con tu equipo haciendo gol muy, muy rápido. Ahora, ¿el mejor Puebla que viste en la temporada le da para hacerle tres goles a Santos y no recibir uno solo en 90 minutos? Sí. Sí, sí, le da, claro que le da okay. Sí, porque son, son momentos Y entonces, simplemente remóntate a Remóntate a hace poquito, Toño Toluca, ¿Eh? un hombre menos, perdiendo por dos goles Pero le hicieron cuatro, Chelis O sea, sí se hizo cuatro, pero o sea, le hicieron cuatro Sí, sí, sí, pero el ímpetu Es el ímpetu que necesitas Y ese ímpetu lo necesita Puebla Ahora, espérame, fácil No, obviamente no va a ser Imposible no es lo tienes, ahí está hay que jugarlo luego el índex famoso ¿Ah? que voy a pasar en la oficina cuando vaya yo a Fuentevalle o como se llame, vea yo la máquina del índex, la voy a romper la voy a romper y que me la cobren no puedes poner a un equipo 97 y al otro 3, es una falta de respeto, si vas a jugar 11 contra 11 y en ocasiones, ojo, eh, para darte todavía más argumentos en contra del fútbol índex, ha estado 99 a 1 y ha encontrado la manera el equipo que tiene uno de conseguir la, la victoria Chelis, por parte de Santos, ¿qué hay que hacer para evitar que te den la vuelta cuando otra vez parece complicado que pueda ocurrir, pero estoy de acuerdo contigo, no se puede dar nada por sentado antes de que arranque el partido? Santos fue de los peores visitantes, no mete gol de visitante, no tiene el mismo juego de visitante, y entonces, ¿cómo decirle a tus jugadores, este, olvidemos todas las visitas malas y hagamos una buena? Pues No han, no han tenido visitas buenas, y entonces, esto... esto Ah, más del 3%. ¿Sabes qué? Estoy verdaderamente enojado con el 3. ¿Qué vaidot qué, qué, qué, qué, qué de poner el 3%, hijo? Está bien. ya Eso me quedó perfectamente claro. ¿Qué mensaje entonces le mandas a todos aquellos que consideran que esto está liquidado, Chelis? No, no, no. no Liquidado no. Liquidado la muerte. es así Esa te va a llegar. No sé cuándo. Si hoy, mañana o dentro de 40 años. Eso seguro te va a llegar. El partido de hoy hay que jugarlo. Sí... Sí es muy necesario que el Puebla anote antes del minuto 20. Claro. No dejar que se acomode Santos. Si tú logras o dejas que se acomode Santos, sí te las vas a ver difíciles. Perfecto, Chelis. Pues un gusto platicar contigo. Rodríguez, por cierto, es de los que cree que ya está todo liquidado. Por eso no quiso platicar contigo el día de hoy no, muchísimo. No, no, no, no, no, le des, no le des el micrófono. No, no saludamos. Le, no sal sí, Tú de frente. Perfecto, Chelis. Muchísimas gracias. Sentir, fuerte, fuerte abrazo. Aquí. Ahí Dios. está José Luis Sánchez Solá. Gracias. Tú no hables, no hables, no, no te, te dejes de hablar. De Jared Borgetti, sí, si es contra Santos, no. Santos tiene el 97% <risa> de probabilidades, de acuerdo al ESPN Fútbol Index, de clasificar sobre el Puebla. 97 a 3. A ver, eh, Jared Borgetti, eh, te quedas con que Santos va a clasificar... ganar la sí. Cruz Azul en la final, ¿verdad? Es correcto. Bien. Paco, tú estás con... Cruz Azul, campeón, ¿verdad? Sí, veo, veo a Santos en la final, pero creo que en esta okay. ocasión va a ganar Cruz Azul. Bien. Y Pietra dice que no va a ser campeón Cruz Azul y lo dijo, ¿verdad? Contra Puebla. Gracias. Sí, va. Buenas noches. Este sábado 29 de mayo a la 1.45 de la tarde, la gran final de la UEFA Champions League 2021 desde el Estadio Odragao de Porto. Manchester City contra Chelsea por la señal de ESPN. Esto es Sports ¿Cómo están? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos, bienvenidos a Sports Center. Fernando Tirado, Miguel Ángel Briseño con ustedes para platicar de todo lo que sucedió este sábado pasando por los playoffs de la NBA, el béisbol de las grandes ligas, el fútbol de la MLS, la definición de la Liga de España, pero lo más importante, el pase de Cruz Azul en la final. ¿Cómo estás, Fer? Bien.